Buenas tardes amigos, bienvenidos a esta nueva sesión de terapia de grupo que como veis es eh, en principio ahora solo para pacientes en la que vamos a tratar de un tema que es eh, diametralmente opuesto al que hemos venido desarrollando unos días atrás. Hemos visto, por ejemplo, la alexitimia como un aspecto negativo de la persona. Y ahora toca hablar de algo positivo, ¿eh? de algo importante también, pero que desde luego se refiere a una virtud, a un don, a una actitud positiva, y es ni más ni menos que vamos a hablar de la autoestima. ¿eh? La autoestima es la suma de las percepciones, pensamientos, sentimientos y juicios de valor de la persona hacia sí misma. Es decir, es la evaluación perceptiva de nosotros mismos. Se trata, según Carl Rogers, de un derecho elemental de todo ser humano, por el solo hecho de serlo, al respeto de los demás y de sí mismo. Es decir, a estimarse y a que le estimen. Al mismo tiempo, se trata de una necesidad humana, que se sitúa en el cuarto lugar de la pirámide valorativa de Maslow, después de las necesidades fisiológicas de seguridad y de aceptación social. Es, por lo tanto, también una necesidad. ¿Qué equivalencias, qué expresiones podemos equiparar a la autoestima? Pues bueno, pues, pues podríamos hablar de aceptarse a sí mismo, confiar en sí mismo, valorarse a sí mismo, Quererse a sí mismo, gustarse a sí mismo, creerse a sí mismo. En fin, todos estos eh, pensamientos o estas expresiones son, en cierta manera, equivalentes a la autoestima. Bien, eh, ¿qué aspectos podemos considerar que componen la autoestima? ¿Cuáles son los componentes de la autoestima? ¿no? Bueno, pues, claro, en primer lugar tenemos la propia persona, claro. Lo, es decir, lo que... La persona es física y psíquicamente y esto se puede deslindar, se puede de, eh, dividir a su vez en el cuerpo, es decir, la configuración, el funcionamiento, el sexo, las fases evolutivas del, del cuerpo y, por supuesto, hablado del cuerpo también, la mente, puesto que somos un combinado de, de mente y cuerpo, de cuerpo y mente. Y dentro de la mente la inteligencia, racional y emocional, y el humor básico, positivo o negativo. Luego, además de la persona, como objetivo de la autoestima, como objeto de la autoestima, tenemos que también hablar del patrimonio. Es decir, no solamente nos podemos valorar a nosotros mismos por lo que somos, sino también por lo que tenemos. El patrimonio podríamos dividirlo a su vez en patrimonio inmaterial, que es el relativo a las raíces, al, al, al tipo de nacimiento, a la estirpe de la, de la familia. Y, en segundo lugar, el nivel sociocultural, es decir, no solamente a lo que tengo, sino a lo que sé. Y, en segundo lugar, tenemos que hablar también del patrimonio material, o sea, a los bienes, lo que tengo, vivienda, coche, chalet, valores, etcétera, etcétera. Y luego, como tercer afluente, como tercer componente de la autoestima, tenemos también que eh, referirnos a la estimación ajena. Es decir, lo que valgo, lo que importo a los demás, lo que llamamos el estatus social, el rol, el carisma que se tiene, todo eso ta también alimenta la autoestima. Es decir, cuando una persona se ve respetada, se ve en cierta manera eh, admirada o se ve considerada socialmente o, o laureada, eh, pues eso, la, lógicamente, también contribuye a eh, elevar el nivel de la autoestima. Bien, ahora, ¿cuáles son las fuentes de la autoestima? Bueno, pues tenemos unas fuentes que son pasivas. Por, por ejemplo, la herencia, tanto física como mental, es una fuente pasiva. Es decir, cada uno recibe lo que recibe de sus padres. Eh, y es una fuente pasiva, como digo, ¿no? Otra fuente pasiva, el azar, es decir, la interacción de vidas y finalmente los riesgos, tanto físico-mecánicos como químicos, infecciosos y sociales, entre los cuales se eh, incluyen las guerras, los atentados, es decir, todo esto puede eh, alimentar o puede desinflar la autoestima según sean positivos o negativos los factores que estamos considerando, ¿no? Decíamos que estas fuentes son en general pasivas, porque la persona naturalmente no tiene responsabilidad en lo que recibe, en el legado hereditario o genético que recibe, ni tampoco es pues, una, pers una persona activa en cuanto a las eh, guerras o circunstancias o accidentes de, tipo, de todo tipo que puede sufrir mo por motivo del azar, ¿no? Bien, luego tenemos también, como no, las fuentes activas, entre las cuales, en primer lugar, tenemos que hablar de la educación. La educación es una fuente activa de autoestima, de modo que es importante cuidar en los niños que la educación sea la más correcta posible para que la autoestima de los niños empiece a ser buena desde su eh, más corta edad. Naturalmente, la educación puede ser o bien eh, familiar, eh, positiva, basada en el amor y en la crítica valorativa, o negativa, en casos, por ejemplo, de proteccionismo anulador o rigorismo acomplejador. Y luego, además de la educación familiar, tenemos también que referirnos a la educación escolar, que puede ser, asimismo, positiva, basada en el respeto y la crítica constructiva, o negativa, basada en la descalificación intimidatoria o en la permisividad relajadora. Y en segundo lugar, tenemos que hablar, además de la educación, de la autogestión, que es lo que deriva de la propia gestión del afecto, del aprecio a sí mismo. ¿Eh? En definitiva, se basa esto en la espontánea eh, autogestión o en la asistida, que es tanto como decir la rehabilitación. La rehabilitación es una autogestión, pero guiada de naturalmente los profesionales, de los compañeros, del grupo de la asociación. Bien, ¿qué factores podemos considerar que influyen en la autoestima? Bueno, pues podemos hablar de factores inmanentes, es decir, innatos, ligados a la persona. Luego, naturalmente, tenemos que hablar de los factores dentro de los inmanentes de la naturaleza, el sexo, la raza, el contexto cultural, etcétera, etcétera. ¿no? Y luego tenemos los factores, aparte de los inmanentes, los contingentes, que puede ser Negativos, que son característicos, ojo a esto, de la adicción. La adicción aporta un contingente negativo a la autoestima. ¿Ahí? También tendríamos que hablar de los fracasos por enfermedades físicas, psíquicas o sociales. O por desgracias, pérdidas, errores, eh, traumas. O bien pueden ser los contingentes positivos, que son propios de la rehabilitación, por ejemplo. Y aquí tenemos los logros la adquisición de experiencia o habilidades de éxitos, ascensos, premios, avances, reconocimientos, caricias positivas, adquisiciones materiales como por ejemplo la vivienda, el coche, el confort, todo esto también contribuye a mejorar la, el nivel de la autoestima, como también influye en este capítulo de factores contingentes la formación cultural o técnica, la realización en el plano laboral, sexual, sanitario, deportivo, artístico, o las relaciones estables de amistad o de amor. Esto todo influye, como he dicho, en la autoestima. ¿no? bien Luego tenemos que hablar también de los efectos que tiene la autoestima sobre la persona, tanto por su presencia como por su carencia, como por su ausencia. De modo que cuando tenemos presente la autoestima en nuestra vida, eso proporciona naturalmente una independencia de criterio y acción. Capacidad de asumir las responsabilidades y de afrontar situaciones de emergencia. Amor propio y orgullo legítimo respecto a su condición y logros. Tolerancia razonable a la frustración. Capacidad de influir en los demás. Capacidad de establecer vínculos estables. Capacidad de asumir su singularidad y sus propios sentimientos. La creencia firme en sus principios y valores... Y la disposición para luchar por defenderlos. Sentido práctico de la vida, centrado en el aquí y el ahora, abstrayéndose de las desgracias del pasado y de las dificultades del futuro. Capacidad para el trabajo en equipo, pero sin perder, ojo a esto, sin perder su personalidad y sus peculiaridades. ¿no? Luego, naturalmente, estos son los efectos que tiene la autoestima cuando está presente en la persona. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando se carece de la autoestima? Bueno, pues cuando se carece de autoestima vienen los siguientes efectos. ¿no? Primero, la autocrítica rigorista, es decir, la persona se eh, valora con mucha rigidez perfeccionista, causante a su vez de una insatisfacción crónica consigo mismo y e de incluso de un hundimiento anímico si los resultados de las eh, gestiones de, de la persona no son favorables. También una hipersensibilidad a la crítica, con desarrollo de actitudes paranoides y victimistas para explicar sus fracasos y acumulación de resentimiento. Una indecisión crónica, no por falta de preparación, sino por temor exagerado a equivocarse. Complejos de inferioridad, incapacidad asertiva para defenderse por sí mismo, con deseo innecesario de complacer y miedo a decir no, que esconde un miedo a desagradar y a perder el crédito del otro una hostilidad flotante porque nada satisface y todo decepciona, tendencias adictivas por mecanismo de huida de la realidad dolorosa derivada de su baja autoestima, es decir, la persona con baja autoestima tiene tendencia a las adicciones, que a su vez agravan la merma, la baja autoestima de la persona, es decir, pobre de aquel que por tener una baja autoestima se refugia en una adicción con la esperanza de mejorarla, porque lo único que va a conseguir es, naturalmente, como estamos diciendo, empeorarla considerablemente. ¿no? Luego tenemos también tendencia depresiva, tendencia a las conductas patológicas de evitación hacia lugares como, por ejemplo, playas, piscinas, gimnasio hacia actos sociales, por ejemplo, comer, hablar, bailar, hacia las ropas que sobre todo, bueno, se tienen, se tiene tendencia a llevarlas holgadas, no ajustadas. También es miedo a la gente atractiva, tanto en chicos como en chicas, chicos y chicas especiales. Miedo a las posturas especiales, a, por ejemplo, a sentarse enfrente de, de, de, la, de la persona o personas. Y luego, por supuesto, también es una fuente de baja autoestima o un indicio de baja autoestima, un efecto de la baja autoestima en las comprobaciones al espejo, en la balanza, etcétera, etcétera. ¿no? Bien, luego unas cuantas palabras para hablar de la patología de la autoestima. La autoestima puede ser eh, patológica cuantitativamente, bien por exceso, en, en cuyo caso podemos hablar como eh, modalidad primaria el narcisismo, y como secundaria, pues la hipertimia maníaca en el estado de la, de, de la elevación del ánimo de la, del trastorno bipolar, en la megalomanía delirante y los complejos sobrecompensatorios, los complejos de superioridad con los cuales se pueden a veces intentar tapar los complejos auténticos de inferioridad. Luego también podemos hablar de la autoestima patológica, no, no ya por exceso, como hemos dicho, sino por defecto, en cuyo caso hablamos de la primaria, que es el complejo de inferioridad y fobia social, y las secundarias por depresión, neurosis y, ojo, adicciones. ¿no? Bien, la autoestima eh, patológica cualitativa puede, hablar, puede eh, dividirse en primaria, que es lo que ocurre en las personalidades paranoides Fanática y fanfarrona, o secundaria, que es lo que ocurre en la paranoia, en la que hay una autoestima superficial elevada y una autoestima auténtica deficiente. Y las adicciones, amigos, porque en las adicciones eh, hay una autoestima elevada en la libación, durante la libación, sea de alcohol, sea de juego, cuando la persona está, por decirlo así, en ese nirvana, en ese éxtasis adictivo y deficiente en la abstinencia, que vosotros lo sabéis perfectamente. Cuando la persona deja de jugar, entra en esa fase de depresión y de depreciación, naturalmente. Bueno, luego tenemos aquí un capítulo que podemos desarrollar en la, con motivo de la, del coloquio, de las intervenciones vuestras, que es el de la potenciación. ¿Cómo se puede mejorar la autoestima? En este sentido, podemos hablar luego más ampliamente, más largo y tendido, pero eh, aquí se me ocurre traer una frase, solamente una frase como estrategia de resumen eh, perteneciente a Sir Charles Chaplin al respecto de ello, que, de lo que estamos diciendo. Hay que tener fe en uno mismo, ahí reside el secreto positivo de la autoestima. Aun cuando estaba en el orfanato y recorría las calles buscando qué comer para vivir, incluso entonces me consideraba el actor más grande del mundo. Sin la absoluta confianza en sí mismo, uno está destinado al fracaso, es decir, al efecto negativo de la autoestima. En una sola frase de Charles Chaplin hemos, por lo tanto, aludido, hemos hecho una referencia a la autoestima eh, positiva y a la autoestima negativa. Como digo, eh, con motivo de las intervenciones, podemos ampliar este tipo de... Eh, estrategias de fomento o de potenciación de la autoestima. Finalmente vamos a hablar ya para entrar en materia, para ir entrando en materia de la autoestima en el ámbito de las adicciones bueno, ya sabemos eh, todos por experiencia unos por experiencia pro propia y otros por experiencia profesional que en la adicción la autoestima brilla por su ausencia porque claro, su filosofía es la contraria a la de la autoestima ya que el adicto es alérgico o se siente incapaz de asumir el sufrimiento, la frustración, el dolor, el estrés, la espera y el esfuerzo. Es decir, el mismo adicto reconoce grandes insuficiencias, lo cual equivale también naturalmente a reconocer una baja autoestima. Y prefiere adoptar la posición victimista, es decir, no puedo hacer esto porque esto, porque tal cosa o porque tal otra, no, no puedo dejar de... Eh, consumir, de beber o de jugar porque eh, tengo un ambiente familiar catastrófico, etcétera, etcétera, ¿no? Y bien, eh, también en ciertos casos hay que, hablar, hay que precisar que puede haber alternancias de la autoestima entre la sobreestimación en algunos episodios de libación y el acomplejamiento de la poslibación, bien. ¿Qué pasa en la rehabilitación? Ya vamos a terminar. Pues en la rehabilitación se produce el florecimiento auténtico de la autoestima, amigos, ya que el orgullo de la rehabilitación es su principal bastión en la capacidad de afrontamiento de las dificultades y contrariedades. Entre ellas, las más comunes son el, el poder hacer del principio de la abstinencia su principal virtud, el adoptar como retos las contingencias del duelo, las adversidades personales, familiares y laborales y el afrontamiento de ansia de retorno al consumo o nostalgia del refugio en el objeto de su adicción. Controlar los impulsos negativos y no solo el de consumir. Y en caso de recaída no hundirse en la miseria sino sacar pecho y levantarse con presteza y eficacia. Lo importante no es no caer sino saber levantarse con firmeza y fortaleza es la mejor práctica y cultivo de la autoestima.